de la Cámara de Diputados les dan a todas y todos ustedes la más cordial bienvenida a la presentación del libro Quintana Roo -Rousseau. en este acto contamos con la distinguida presencia del diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, promotor de esta, de esta presentación muchas gracias diputado. nos acompaña por supuesto el autor de este libro, el señor Alfaro Jan Canul, muchas gracias y bienvenido a la Cámara de Diputados. En esta presentación contamos con la distinguida presencia de la diputada Alma Anaí González Hernández, del Distrito 2 del Estado de Quintana Roo. Muchas gracias, diputada. Y del diputado Wilmer Alberto Batum del Distrito 3 del Estado de Quintana Roo. Muchas gracias. Destacamos entre los asistentes a esta presentación, la distinguida presencia de la diputada Nayeli Fernández, muchas gracias diputada. La diputada Patina Quilegra, muchas gracias diputada. El diputado José Antonio Estefan, muchas gracias. El diputado Fausto Gallardo, gracias por asistir. El diputado Mario Peraza y el diputado Antonio de Jesús Ramos. así destacamos que se incorpora con nosotros la diputada María del Carmen Pinete Vargas. Muchas gracias diputada. Por supuesto todos los asistentes sean bienvenidos a esta presentación para dirigir un mensaje de bienvenida tiene la palabra el diputado Juan Luis Carrillo Soberanes. Por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos de manera muy especial agradezco a ciudadanas y ciudadanos que nos acompañan, a las y los representantes de los medios de comunicación y por supuesto y de manera muy especial a mis compañeras y compañeros que nos acompañan esta tarde, tanto del grupo parlamentario del Partido Verde como del grupo parlamentario de Morena, Mario, Fátima, Fausto, Naye, Toño, Pepe, Maru, Batuna, ahí, muchas gracias compañeras y compañeros y además pues eh, muy muy contento de estar aquí con mi paisano quintanarroense eh, agradezco la, la deferencia que tiene de venir a presentar este libro aquí en la Cámara de Diputados, Quintana Roo Clusop", Historia Oral de los Mayas Eternos e Indómitos por supuesto que es un privilegio contar una obra histórica escrita por un hablante que nació en el corazón del pueblo maya y que desde la cuna habla piensa y, suena, y sueña en maya. Alfaro, mi amigo Alfaro, siempre se ha distinguido por su particular forma de entender el mundo y nuestro entorno, y eso se ve plasmado en este libro. Creo que hoy es el momento perfecto para compartirles el cariño y la admiración que siento hacia Alfaro Yamcanul por su calidez como ser humano y por su trabajo en la preservación de la historia ancestral maya. En el camino recorrido en mi estado he tenido el privilegio de conocer a personas maravillosas, pero pocas, pocas como Alfaro. Es de esas personas comprometidas con quienes le rodean, con su tierra y con su historia. Y no hay día en que no lo vean ayudando, enalteciendo a su pueblo o encabezando cambios en donde se encuentre. Es un verdadero representante de la cultura maya y una prueba de que la cultura maya sigue viva. Permítanme decirles que sentarse a platicar con Alfaro es una experiencia única, es como ver una película, como escuchar un audiolibro o como darle play a un podcast. Quiero decir, su habilidad para revivir la historia con lujo de detalles te transporta. Puedes ver, escuchar o leer las escenas que es capaz de recrear en sus relatos y una vez que acaba, te sientes otro. Y ahora con este libro, esta experiencia está al alcance de todas y todos con Quintana Roo Plus Op, que está destinado a convertirse en el portavoz de nuestro legado histórico, con casi 3.000 años de desarrollo como cultura maya. Al formar... ...Muestra en esta obra su liderazgo social y su visión crítica al aportar información de nuestro territorio en aras de defender la cultura maya, de cuestionar supuestas verdades y el recuperar el valor de esta recopilación de eventos ancestrales. Estoy convencido que con este ejemplar, su lucha social se engrandece, pues además de las acciones que Diario realiza, con pasión para lograr la justicia social, como la protección de las tierras de y de quienes las habitan, desde la trinchera de la escritura dignifica a las comunidades mayas también con la palabra, hace respetar su historia y con ellos sus derechos, le da voz a su gente y devuelve las miradas a la grandiosa civilización maya quiero agradecer a Alfaro Kanul por ser un embajador de la cultura maya en el mundo y a quienes aquí nos acompañan les invito a leer este libro y aprovechar el privilegio de acercarse a la construcción maya desde una perspectiva sensible inteligente y de un guerrero como su autor amigo Alfaro este libro es un verdadero tesoro que nos permite acercarnos a la cosmovisión maya desde una perspectiva actual que nos invita a rescatar nuestras raíces, para que esos valores para vivir mejor y para que apreciemos los signos de historia y nos los antepasados. gracias, señor diputado Juan Luis Carrillo Soberanis. Deseamos destacar y agradecer la distinguida presencia en este acto de la diputada Irma Juan Carlos. Muchas gracias, diputada, por acompañarnos. Diputada Irma Juan Carlos, si sí es tan gentil de acompañarnos en, este, en el presidio, por favor. Alfaro Yamcanul, autor del libro Quintana danaró cruzó historia oral de los mayas eternos e indómitos, nació en la comunidad indígena de Laguna Cana el 30 de diciembre de 1957 en una cuna humilde, en medio de la espesa selva tropical y el ruido ensordecedor de los animales silvestres. Salió de su entorno rural sin saber leer ni hablar el idioma español. Sus padres lo trasladaron a la ciudad de Felipe Carrillo Puerto para estudiar la secundaria y posteriormente la licenciatura en la Universidad Autónoma de Guerrero. A su corta edad y dado a su condición de niño indígena y sin conocer el mundo exterior en muchas ocasiones, quiso abandonar la escuela, sin embargo recordaba las pláticas que solía tener con sus padres y tíos al rememorar con valentía las luchas de liberación que tenían sus antepasados en contra de los tiranos peninsulares en alianza con el gobierno federal. Sus padres fueron descendientes de los soldados adoradores de la Cruz Parlante y combatieron a la oligarquía peninsular mismos que deseaban exterminar totalmente a los insurgentes mayas. Entre estos puntos más relevantes podemos mencionar que inspirados por la Cruz Parlante ...practican magistralmente la concepción de la guerra del Su-Su... ...por los comandantes Crescencio pot y Bernardino Sen. Hoy en esta Cámara de Diputados, de Diputados recibimos a un indígena que alza la voz... ...y que reivindica la lucha de sus ancestros a través de su libro... ...de un gran contenido histórico y cultural. Escucharemos a continuación el mensaje del autor de este libro... Señor Alfaro Yamkano, por favor. Bastaguakesh Guaques, de <tose> esta aquí me quibu, voy en la huete leche. Ven. Ya que me Marta vi, no está leche. Paishan Kima Hay Aiteteye, Guayan, Noochimak, Juan Carrillo, Anaí González, Alberto Batum, y mi amiga Irma Juan Carlos. Yo no sé cuánto tiempo tengan ustedes, pero yo tengo suficiente tiempo como para practicar la historia de mi pueblo. Pero yo los entiendo que van a seguir trabajando en cuestiones que beneficien a la nación. Sin embargo, este, trataré de, de resumir aspectos importantes de mi libro. Quiero decirles de que me siento muy contento con ustedes, diputados. Me siento muy contento también porque mis diputados de mi estado me arropan en este evento. Voy a empezar diciendo de que el 30 de julio de 1847 nosotros como mayas empezamos nuestra verdadera lucha de, de independencia. Acuérdense ustedes de que en 1810 el cura Miguel Hidalgo supuestamente dio el grito de independencia en toda la nación. Sin embargo, esto no llegó a la península de Yucatán. Pasaron 37 años para que el pueblo maya hiciera su propia revolución social pero mucho antes de la, de la, de la revolución del 30 de julio de 1947 debo decirles de que durante muchos años atrás Bonifacio Novello Cecilio Chi Asito Pata y Manuel Antonio Ay. Fueron soldados de la Casta Divina Yucateca. Pero dentro de la misma, dentro del mismo, de, dentro de la de la misma Casta Divina y su ejército, ellos se conocieron y entendieron que esa coyuntura les debería de servir para prepararse militarmente. Estos cuatro iniciadores de la guerra social maya siempre pensaron de que algún día ellos iban a hacer su propia revolución. Y fue así. Así de 1847, ellos ya estaban fuera del ejército Yucateco. De De, mil, de enero a, a julio de 1947, empezaron a prepararse militarmente, empezaron a, a reclutar a sus soldados. Y quizás la, la, esta guerra de liberación no hubiera sido el 30 de julio, a lo mejor un poquito más adelante. Sin embargo, la casta divina yucateca tenía información de que en cualquier momento se iba a dar inicio a una, una verdadera revolución indígena maya fue así que el 26 de julio de 1947 supuestamente le descubren le descubren y dicen que el comandante Manuel Antonio Ay andaba borracho y que se le cae digamos una carta yo desde esta tribuna afirmo de que no fue así el ejército yucateco ya tenía información de que los insurgentes ya estaban en vísperas de, de su revolución al descubrirse la carta matan Asesinan, llevan al paredón a Manuel Antonio el 26 de julio de 1946. Esto enardece, molesta, acelera más la, el inicio de la revolución. Y fue así que el 30 de julio, después de una masacre. De, uno a, de un pueblo indígena llamado el Pets. Después de todo esto, dos cosas. La muerte de, de, de, de Manuel Antonio Bay, la matanza, digamos, de la noche del 3 de julio, no le quiero de otra asesino chico que arremeter en contra de los cri criollos que vivían en Tepiche en aquel entonces no era quitar ni yucatán da inicio la guerra César Mayo. se juntan los comandantes y determinan que jacinto Pac se quedaba en la parte oriente de la península a Pato, a Peto Yugata. y Bonifacio Y bueno, Novelo la ruta, la ruta conocida en Campeche, con Ruta Poco. Quiero precisar de que, de que este, Cecilio chis se, se quedó en la parte oriental de la península. de 1847, de, de julio de 1847, a, a finales de 1848, y principio de 1849, los mayas habían dominado totalmente la península de Chihuahua. Estaban prácticamente a 28 kilómetros de Mérida y otro a 8 kilómetros de Campeche. Las dos ciudades más representativas en donde vivían los pilotos después de una discusión interna entre los comandantes determinan no entrar a, ni a Mérida ni a Campeche bueno muchos se preguntarán por qué yo quiero nada más comentar de que, de que los mayas mis antepasados querían la guerra Ellos prácticamente fueron orillados a tomar las armas porque eran, eran maltratados, humillados, explotaron en su propia tierra y no les quedó de otra que levantarse en contra de la casta divina. Se retiran de, de, de Meri y de Campeche, lo discutieron hay varias razones, una de ellas es que los, los mayas nosotros somos un pueblo que cree que tiene su propia cosmovisión como todos los pueblos indígenas creemos en la naturaleza ellos sabían de que, de que ya se estaba acercando la época de lluvias y que tenían que regresar a su territorio para cerrar pero eran Prácticamente en 1847 eran dos años de, casi de guerra. Ellos tenían que cultivar su, su, sus, sus tierras para poder sobrevivir. Esa fue una de las razones. Y otra, de que ellos querían su propio territorio. Se retiran y se van a la parte central y oriental de la península de Yucatán. Allí se atrincheran. Allí fundan. Mi pueblo sagrado. Noca, Santa Cruz, Palamna, Tampocoche, o llamada Felipe Puerto. Fundan esta ciudad. Pero la casta divina yucateca leyó mal leyó mal porque ellos pensaron que los mayas iban derrotados no, y no fue así no fue así quiero comentarles que dentro de la en cuanto a la estrategia militar los cuatro comandantes tenían diferentes planteaban diferentes escenarios Diferentes perspectivas. El comandante Asinto Pato, que era un hombre en aquel entonces preparado, él decía, mejor instalamos un gobierno propio en toda la península, un gobierno de los indígenas. El comandante asesino Chi era más radical. Decían, no, dice, ¿por qué? Si a nosotros nos están matando. Hay que, también hay que acabar así. Manuel, Manuel Antonio ahí decía, hay que sacarlos de la península. Hay que sacarlos de la península. Ver cómo decirles que se vayan de la península. Y Bonifacio Novela, Bonifacio Novela, sostenía de que había que prepararse a una guerra de resistencia y prolongada. Y finalmente fue lo que ocurrió. Pero a pesar de todo esto, a pesar de, la diferen a pesar de las diferencias, llegó el momento en que tuvieron que unir fuerzas, dentro de sus diferencias. Aquí yo sí quiero hacer una, una reflexión en este momento. Diputados, diputados de mi estado, los comandantes, a pesar de sus diferencias, tuvieron la capacidad de organizarse y de luchar en contra de sus explotadores. Hoy les quiero decir que nosotros no nos podemos quedar atrás. Yo sí le quiero pedir a mis diputados de que busquemos la unidad, encontremos la unidad, construyamos la unidad, porque Quintana Roo y los indígenas Queremos que eso suceda para bien, no solamente de, de todo el Estado, fundamentalmente para nosotros los indígenas. Ese es el mensaje que les quiero, que les quiero decir. Diputado Batú, diputada Naí, diputado Carrillo. Pero bueno, sigamos. Mil, en 1849, el ejército yucateco pensando de que los mayas ya estaban derrotados arremeten en la parte central y oriental de la península con todos con todo su poderes poder, eh, militares pero se equivocaron porque a pesar de las circunstancias que vivía mi pueblo debo decirles que ya, de 1847 a 1849 a finales de 1848 finales muere Muere Cecilio Chi. A los seis meses después, 1949 muere también Jacinto Pato. Y de alguna manera estas dos muertes simbran profundamente las estructuras milicianas de una nación en formación. esto quiere decir, de que en aquel tiempo, el ejército, el gran ejército maya, en, en, se encontró en una, una fase de reflujo. Sin embargo, llegó el momento, en un desertor de la propia, del propio ejército yucateco, llamado José María Barrera, llegó en el momento oportuno para levantar nuevamente el ánimo de los mayas. Es cuando precisamente aparece la Santísima Cruz Parlante. ¿Qué es la Cruz Parlante? La Cruz Parlante fue un símbolo de lucha porque a través de la Cruz Parlante se recibían las instrucciones divinas precisamente para, para alentar y enfrentar con todo el poder del ejército al ejército yucateco que estaba ya llegando casi a territorio a territorio mayor. fueron varias incursiones, incursiones del Ejército Yucateco. Simple y sencillamente no pudieron entrar a territorio conso. Las veces que quisieron entrar ya con un ejército totalmente renovado los dejaban en la, en la lona como vulgarmente se dice no pudieron entrar a partir de 1850 de la de la, de la gente de los mayas y de, 1800, de, de 1860 a 1901 con la entrada de bravo ah, se fue consolidando la gran nación maya hubieron muchas muchos encuentros con la con los con los este, con soldados de la casta divina yucateca nosotros no combatimos únicamente con la, con los, con el ejército yucateco combatimos en aquel entonces con lo mejor del ejército del porfiriato pero también al darse cuenta a nuestros adversarios que no podían con nosotros contrataron, trajeron también mercenarios mismos y simplemente no pudieron. En 1800, de 1864 a 1875, les voy a repetir que sucedieron varios encuentros con la constantemente enfrentamientos con el ejército de pero no penetraban a territorio, a territorio maya. De 1864 a 1875, se, con, se consolida. O se renueva o se renueva la forma de gobernar los mayos fueron capaces también de gobernar en colectivo porque ellos entendieron de que tenían que tenían que controlar tenían que consensar con todos se forma un triunvigato que recae las personas de, de, de, de Bonifacio Noveno, de Crescencio Crescencia y de Bernardino. Fueron prácticamente 11 años de un gobierno de triunvirato, y creo que fue, fue el mejor momento de la nación allá. Después de la de también sucedieron varias cosas, pero lleguemos hasta hasta 1900. En, en el año de 1900 el comandante Felipe Llamán recibe órdenes de la Cruzada en donde le dice ya se van a salir de la ciudad sagrada hagan lo que tengan que hacer porque yo no los quiero tener acá El, todo a inicio de mayo de 1900 fue una semana de, de festividades en honor a la cruz parlante después de la semana de festividades se despiden religiosamente de la ciudad, se retiran de manera estratégica. Entonces, prácticamente, la, la, cuando llega Bravo, la ciudad ya se encontraba abandonada un año. El Bravo entra en 1901. encuentra una ciudad desierta pero antes de entrar a la ciudad sagrada ya lo esperaban porque los mayas a pesar de que se retiraron ellos siempre vigilaban su ciudad sabían que en cualquier momento de su la invasión iba a llegar antes de entrar a la ciudad se dice de que los guerrilleros mayas se confrontaron con el ejército de Porfirio Díaz encabezado por Bravo y sufrieron varias bajas. Varias, varias entran a la ciudad encuentran la ciudad abandonada Bravo y el gobierno yucateco en aquel entonces Celebraron supuestamente esta victoria, una victoria virtual, porque no había nadie, no derrotaron a los mayas, no le quitaron su ciudad. Y lo bravo le comunica a la casta divina yucateca que había entrado a Noca, Santa Cruz, para Campo de Los yucatecos alegres. En ese momento determinan nombrar a, a, a, a, a, a nombrar a Bravo como ciudadano yucateco y erigirle un monumento a Porfirio Díaz y en mi pueblo de manera peyorativa le pusieron Chan Santa Cruz y nosotros no estamos de acuerdo porque la chan Santa Cruz quiere decir pueblo chico lo que querían ellos era humillarnos porque mi pueblo no caza Santa Cruz Palanca. que quiere decir pueblo grande entonces nosotros sostenemos que debe ser no casa Santa Cruz Palanca Campo Chico. nosotros como se lo dije el 3 de mayo del 2021, porque el presidente de la República invitó a su mañanera, le comenté varias cosas al presidente y yo le dije al general, al general, la actual general, secretario de Defensa, yo le dije públicamente: en aquel entonces, el ejército porfirista él no nos derrotó militarmente tampoco nosotros firmamos un acuerdo de paz tampoco nosotros firmamos un acuerdo de paz ¿cómo legalmente se puede revisar? en este sentido nosotros decimos que no llegamos aquí como marcos como, como no, no, llegamos aquí como Marcos cuando hace un reclamo de las de las causas justas del pueblo de todo el pueblo de todos los pueblos indígenas. Nosotros venimos acá también con el mismo coraje, y quizás nosotros como pueblo tampoco descartemos la lucha armada, pero en este caso no se da todavía lo que nosotros queremos es que nos escuchen en mi libro en mi libro si ustedes pueden leer mi libro ahí está todo lo que yo planteo que nos escuchen porque hay varias cosas pendientes yo sé que tanto los diputados de mi estado la gobernadora de mi estado Mara Lezano como la presidenta municipal de mi municipio, María Hernández han estado gestionando han estado trabajando de manera institucional ellos tienen que sujetarse a lo que les manda el gobierno al el estado mexicano y quizás ellos no puedan hacer este reclamo que nosotros estamos haciendo como mayas lo, lo entiendo perfectamente, tienen límites pero yo en este momento alzo la voz y yo le pido, le reclamo al Estado mexicano que nos dé la oportunidad de que se incrementen más los recursos económicos en las zonas indígenas de mi estado. Cuando yo hablo de zonas indígenas, hablo de Carreopuerto, hablo de José María Morelos, hablo de Las Cárdenas, hablo de la parte indígena de Tulum, de Bacalar, de Chetumal. en fin. Quintana Roo es indígena, pero en donde nos encontramos concentrados como pueblos y comunidades indígenas, es en Felipe Terrepuerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, parte de y parte de Bacala. Ahí es donde es, es el reclamo. Diputados, ojalá que de verdad nos echen la mano. Y que le echen la mano a la gobernadora y a mi presidenta municipal. Yo sé que lo pueden hacer. Yo sé que lo pueden hacer. Y se necesitan de alguna manera más cosas, nosotros estamos dispuestos como pueblo a acompañarnos. A nos gusta, a nosotros nos gusta la lucha social. Quizás no como ustedes en la tribuna, nosotros somos un poquito más arrebatados. Lo tenemos, lo tenemos que decir claro. Somos más rebeldes. Y en este sentido, compañeros, yo he platicado con mucha gente, con mis paisanos, nosotros traemos varios puntos y les voy a decir y les voy a comentar yo les quiero pedir a todos los diputados que revisen que adecuen el decreto de creación de la reserva de la diósfera de Cienca, del 20 de enero de 1986. Este decreto lo hicieron los gobiernos neoliberales. Y este decreto fue totalmente a espalda de nosotros y a conveniencia de los que gobernaban en aquel entonces. Este decreto nos quita, nos arrebata, nos escena 530 mil hectáreas de, de territorio maya grosso no y, y dicen y fundan lo que es la reserva de la biosfera de Nosotros nosotros no estamos reunidos con la naturaleza. Los mejores ecologistas, y lo sabe la diputada, los diputados, somos los indígenas nos quitan nuestro territorio para entregárselo a unos cuantos, a los poderosos económicamente a nivel nacional y a nivel mundial. Mientras tanto, a nosotros nos, nos limitan nuestro desarrollo regional, nos limitan usufructuar nuestra reserva. Nos limitan cuidarla. Nos limitan administrarla. ¿Quiénes lo administran? Otras entes. La reserva de la diófra de Siena, El 98% de la reserva le pertenece al municipio de Felipe de Garno. No estamos, no estamos nosotros diciendo ¿ah? de que, de que, de, que de, de que exista quizás pobreza extrema o pobreza que sí lo hay, pero no, a nosotros nos gustaría vivir mejor. Nos gustaría vivir mejor y para vivir mejor. ¿tiene? Ustedes que ayudarnos a que la reserva se revierta al municipio de Felipe Carriopuerto para que nosotros la podamos administrar, usufructuar y, ¿por qué no?, respetando todas las medidas ambientales, hacer turismo, no sé si es rural, ecológico, no. No interesa el nombre, pero lo que nosotros hacemos turismo ¿no? sin afectar nuestra reserva. Es decir, que el Estado mexicano nos ayude a instalar las infraestructuras necesarias en la ciudad de Felipe del la para que el, el turismo sea entrada con nosotros y de salida. Eso sería, digamos, una, digamos, un punto que les pido que se analice. Y luego... La visita de una comisión de la Cámara de Diputados a A mí me gustaría que ustedes los visiten para que ustedes constaten cómo están las cosas, que no venimos a mentir acá, que es urgente que nuestro territorio se nos regrese. Yo les hago la invitación, diputados, pero le, absolutamente a todos los diputados, se pudiera ir todo, qué bueno, para que vean en qué condiciones está la reserva, cómo está explotada por gente de afuera. Pero es más, esa reserva fue creada a oro para que otros la exploten, porque sí la están explotando. Y hay que decirlo, todavía en la 4T hay funcionarios de la Semarnat y de la CONAM que no han entendido la política del presidente grado. Que primero son los pobres y los indígenas. Esto debe quedar muy claro. Pero bueno, yo sé que tiene usted mucho trabajo. Los invito a que lean mi libro. Consta de 23 capítulos. Habla de de Ciantán. Si Ciantán, territorio maya cruzó. El último rebelde maya, de Evaristo Zulú la nación maya y la, y la, y la creación de la, de, la, de la nación maya. Entonces, me repito, vamos en la lucha, que nos echen la mano, nosotros decimos que nuestra revolución no ha terminado, pero que necesitamos, requerimos el apoyo de todos ustedes diputados, y luego, también les pedimos, ya lo había dicho antes, pero lo quiero concretizar, que a través de ustedes se incrementen un plan de justicia social para todos los pueblos indígenas, sobre todo la, donde se concentra la, la, el núcleo de la población humana yo creo que el Presidente Obrador tiene este programa que nos echen la mano que nos echen la mano en este sentido también hay muchas cosas que han pasado nosotros quisiéramos transitar sin romper con el Estado Mexicano, como el caso de, de Bolivia, transitar a una a una nación plurinacional en donde se respete la economía de los pueblos indígenas, pero en, en alianza con el Estado Mexicano sencillamente que se nos dé la oportunidad de gobernarnos de la mano de la, del Estado mexicano. Yo quiero también pedirles, diputados, de que nos apoyen a los indígenas. A seguir escribiendo nuestra propia historia. Pero para ello requerimos apoyos económicos. Apoyos económicos para poder continuar con esta labor. Finalmente, yo sí quiero pedirles de que este libro, si ustedes me apoyan, para traducirlo a varios idiomas, sobre todo el inglés. Pero no solamente es eso, esta, este libro, esta narración, mi máximo deseo es que sea plasmado en una película vale la pena, yo siento que vale la pena porque es en este caso es muy poco lo que se ha difundido en nuestra cultura si hay mucha hay mucha lectura pero desde una perspectiva totalmente fuera de nuestro pues de verdad yo quisiera platicar muchas cosas pero bueno cuando ustedes me inviten estaré nuevamente y si ustedes me apoyan estaré teniendo presentando mi libro haciendo conferencias en todas las instituciones educativas de la ciudad. Muchas gracias por recibirme, muchas gracias diputados. Muchas gracias diputados, muchas gracias Muchas gracias al señor Alvaro de Amcanuri. Antes de continuar, eh, queremos agradecer la distinguida presencia en este acto de la diputada Claudia, Claudia del Camillo, del diputado Edi Palacios, de la diputada Ana Laura Huerta, de la diputada Karen Castrejón, del diputado Juan Lima, del diputado Marco Antonio Natal y de la diputada Eunice Monzón. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este acto para dirigir un mensaje. cedo con mucho gusto el uso de la palabra a la diputada Alma Anaí González Hernández. Por favor, diputada. Amigos, diputadas, diputados, querido amigo Alfaro, orgulloso quintanarruense, compañeros, compañeros Alberto, mi querida Ernita, Juan. Estamos muy orgullosos de ti en Quintana Roo, que hayas logrado plasmar la historia oral de los queridos su cultura, su cosmovisión, en un libro tan importante como este, nos llena de muchísimo orgullo, pero sobre todo nos invita, nos invita a conocer más sobre la historia de nuestro querido Estado, y que también pues, conecta con la historia de la península de Yucatán, así como la historia de muchos compañeros que aquí nos acompañan de Campeche, de Yucatán y de Estados cercanos. Como diputada federal de Quintana Roo, eh, cuenta conmigo para seguir impulsando el apoyo a todos los pueblos mayas e indígenas. Quiero recordar aquí a los compañeros que también, gracias a muchos de los presentes, se aprobó un presupuesto histórico para Quintana Roo, nunca antes visto, del 14.2% a comparación del año pasado, en el cual, pues también a comparación de otros estados, ustedes disculpen, pero ya les tocaba al sur del país, pues fue algo pues considerable, ya que en otros estados, amigos, aprobó el 5, 6, 7% y a Quintana Roo el 14.2% de aumento y pues eso se va a convertir en Tren Maya para detonar ahora sí que la zona sur sureste, también el aeropuerto que va a estar en Felipe Carrillo Puerto y pues eh, la Luis Donaldo Colosio que conecta Cancún ¿no? con la carretera a Chitumal y obras emblemáticas que nuestro querido presidente ha demostrado que tiene amor a su pueblo quintanarruense, a su país, y sobre todo al sur sureste del país. Y sobre todo, que hace poquito lo tuvimos en Felipe Carrillo Puerto, ¿no? una ceremonia muy importante para nuestro pueblo indígena. Y confío en que nuestro presidente, con todas estas obras emblemáticas, no solo va a detonar la economía de lo que es Quintana Roo, sino también le va a dar dignidad y respeto a los pueblos mayas. Nosotros estaremos como diputados federales cuidando, vigilando que así sea, que se cuide eh, todas nuestras comunidades y también decirte que en el tema de Ciancán, nuestra gobernadora Mara Lezama hizo una gran gestión, porque justamente es este el tema de primero las, los pobres, pero Felipe Carrillo Puerto, teniendo mar, no tenía acceso a él, justamente por el tema de la reserva de la biosfera de Ciancán. Y ya nuestra gobernadora Mara Lezama anunció un camino de acceso, eh, así que accesible para todo el pueblo maya de Felipe Carrillo Puerto y para todas las zonas aledañas. Y es un gran logro. Y estoy seguro que este es el primer gran paso para poder eh, brindar las mismas oportunidades al pueblo maya, sin más por el momento, pues los invito a leer este maravilloso libro y a visitar, sobre todo, Quintana Roo y Felipe Carrillo Puerto, desde de donde es nuestro querido Alfredo Ya. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por su mensaje, diputada González Hernández. Escucharemos a continuación el mensaje del diputado Wilmer Alberto Batón. Por favor, diputado. Muy buenas tardes, saludo a mis compañeros del Presidium, a mis compañeros diputados a los que nos acompañan y especialmente también a Jorge Cervantes, coordinador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarro. Y también este luego a todos los invitados especiales que vienen de Quintana Roo, los estudiantes de Derecho y de... ¿Es Mecadotecnia? No. Derecho y negocios internacionales. Bienvenidos a su casa. Concuerdo, hermano maya, contigo en muchos temas. Batún es un apellido maya. Significa callo de hacha. Mach ¿cómo están ustedes? En Quintana Roo, los mayas nos han hecho, no ha habido justicia desde hace muchos años. Poco a poco, con el gobierno federal, con el gobierno estatal, esto ha ido cambiando. Pero no es suficiente, requerimos que haya más apoyo, que haya bienestar. Hoy nuestra gobernadora está llevando caravanas de bienestar a cada comunidad de Felipe Carrión-Puerto lugares donde antes niños, jóvenes y adultos fallecían porque no había servicios médicos. Quintana Roo está avanzando en ese tema y vamos por más. Y concuerdo mucho con mi estimado hermano Maya, Alfaro Yam, cuando dijo algo. Mi sueño es que este libro se ha plasmado en una película. Hace falta una película que realmente hable de la cultura maya, lo más apegado a la realidad, y no como la película Apocalipto de Mel Gibson, que fue una película prácticamente de mecatecnia y para hacer dinero. Que queremos inculcar y fomentar la cultura maya en todo el país y en todo el mundo que hace falta. Es una cultura maravillosa, una cultura que atrae millones de turistas a México. Yo sí me como propuesta con mis compañeros si podemos contactar a la comisión de cinematografía con lo menos un documental que apoye a la cámara que es fundamental no quiero largarme mucho porque luego no me paran eh, pues bueno, compañeros nos vemos pronto y su amigo alberto Batur. Gracias. muchas gracias muchas gracias Diputado Wilber Alberto Batón, en ocasión de la presentación del libro Quintana Roo Cruz, escucharemos el mensaje final a cargo de la diputada Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Por favor, diputada. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputadas y diputados presentes, muchas gracias por acompañar a nuestro hermano Alfaro en esta presentación de este importante libro, gracias a las mujeres y los hombres que visitan esta casa del pueblo, bienvenidas y bienvenidos. Hermano Alfaro Jan Canul, gracias primero por Venir a esta casa del pueblo a, a conocer lo que hacen las diputadas y los diputados del pueblo. que Hoy estamos acá presentes y también por tomarte ese tiempo y tener el interés de documentar una historia muy importante que es la historia de nuestros hermanos y hermanas mayablantes, maya peninsular, mayas de todas las variantes yo quiero saludar también con mucho respeto a mis hermanos Alberto Batún nuestra hermana Naí y al diputado Juan Carrillo gracias pues decirles que como presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afro-Mexicanos para mí es un honor presenciar, atestiguar este momento histórico en que se presenta este libro en esta casa del pueblo. Sin duda, eh, esta eh, oportunidad que tenemos es también la oportunidad para conocer nuestra región de la península de Yucatán. De toda la historia, de todo lo que ya decía Alfaro, fue mucho lo que dijo, porque es mucho lo que no hemos dicho. Como pueblos indígenas hemos vivido historias eh, importantes como las que hoy vivimos, como las que hoy estamos, eh, nos está tocando escribir una nueva historia de la mano con nuestro Presidente. Andrés Manuel López Obrador, donde precisamente después de muchos años de olvido, hoy se hacen, se construyen planes de justicia a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Sin duda, hermano Alfaro, aquí tienes a hermanas y hermanos, amigas y amigos, que estamos construyendo un país más en el centro a quienes estuvieron olvidados, a los más pobres, a los más desprotegidos y en especial a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. No quiero extenderme más, ya eh, seguramente este, hay otras actividades que están en nuestra agenda. Solamente agradecerles por acompañar a nuestro hermano Alfaro agradecerles por eh, arroparlo como él ya atinadamente lo dijo, estoy segura que este libro nos va a ilustrar mucho de lo que es la península de Yucatán en términos eh, de riqueza cultural, natural, biocultural que tiene, esta es una zona muy importante y este libro seguramente nos va a ilustrar mucho de lo que ya también tenemos una idea de lo que es esa... Hermana.